Club Santos Laguna contra Cholos de Tijuana, horario, alineaciones probables y donde ver la Liga MX. Santos Laguna recibirá en el Estadio Territorio Santos Modelo a los Cholos de Tijuana en actividad de la jornada 10 del Clausura 2022 de la Liga MX, partido que arrancará en punto de las 19 horas, centro de México, y podrá seguirlo a través de las señales de TUDN dn ESPN y Star Plus. El encuentro entre los guerreros y Cholos de Tijuana podría asegurar un gran espectáculo y es que en los últimos cinco encuentros, Santos y el Sholaje no han empatado en marcador final en este periodo. Tres victorias se han quedado en la comarca y dos en la frontera. Los Cholos de Tijuana ganaron su último encuentro en la calidad de visitante ante los Diablos Rojos del Toluca y buscarán dos victorias consecutivas en patio ajeno ante Santos Laguna. Algo que no se logra desde septiembre del 2017. En la portería de Santos Laguna se encontrará a Carlos Acevedo, Prieto, Pisichillo, Torres, Orrantia, Medina, Gorriarán, Cervantes, Suárez, Preciado y Lozano, mientras que en Tijuana en la portería se encontrará Orozco, Angulo, Tercero, López, Lorona, Rivera, Vázquez, Rodríguez, Ruiz, Montesinos y López. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.